Top Gun Maverick es la película de acción. Me hizo emocionar, me sufrí, me reí, aplaudí, se me ojo en varias ocasiones y sencillamente la disfruté de principio a fin. Les aclaro que no es necesario haber visto la primera para entender esta. La trama es simple pero muy efectiva. El gobierno de los Estados Unidos descubrió una base ilegal con uranio y para destruirla se necesitan unos pilotos que decidan embarcarse en una misión casi suicida. Y es Maverick quien debe entrenar a un grupo de jóvenes talentosos pilotos y prepararlos para la misión. Las escenas de acción son lo mejor. Diseñadas con mucha precisión, energía y mucha tensión, la película está llena de momentos que te tendrán al borde de la siete. Pero la razón por la cual nos emociona tanto es porque nos importa el personaje. Maverick busca ser perdonado, ha acumulado errores y es resentido por muchos. Hay un momento de varios que me arrugó el corazón. Y es uno con su antiguo rival, Iceman, con un Val Kilmer repitiendo el papel de la película original. Hay mucho por admirar en lo técnico de la película en sus escenas de acción, pero repito, nada funcionaría tanto si no fuera porque nos importan estos personajes. Top Gun Maverick es maravillosa, casi perfecta para mí, no le cambio nada. Es una película con emoción, acción visceral, un gran drama, romance y mucho corazón. Le doy 5 estrellas de 5.